Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, soy Ernesto Olascuaga, soy director de Grupo Visión Global, una empresa de consultoría en transformación de organizaciones desde 1976. Eh, prácticamente nuestro trabajo es alinear a la planeación estratégica, que es generalmente por lo que empezamos, las personas y los procesos, y estar asegurando que continuamente tienen alguna manera de estar monitoreando y alineando el trabajo cotidiano con los retos estratégicos. El, mi interés por todo esto viene desde la carrera. Yo estudié ingeniería mecánica eléctrica y después hice una maestría y un doctorado en cambio organizacional enfocado, mi disertación, a lo que es el alineamiento estratégico dinámico. En esta búsqueda de ayudar a los clientes fue cuando conocimos el, al profesor Mario Bogel y en las pláticas del año pasado eh, conocimos precisamente el sistema de alerta gerencial. Estábamos buscando para algunos de nuestros clientes alguna herramienta, porque hay varias en el mercado, y estábamos buscando alguna herramienta que fuera sencilla, que fuera accesible, que estuviera en la nube, que fuera realmente también de bajo costo, la situación que estamos viviendo todos ahorita, eh, de restricciones de presupuesto para cantidad de, eh, de actividades de las empresas, nos empujó a estar explorando varias, varias eh, eh, plataformas que hay en el mercado. Esta plataforma de alerta gerencial le hemos encontrado muchas ventajas. Primero, desde luego que está en la nube, lo cual simplifica toda la parte de soporte, de servicio, de áreas de tecnología interna que no tienen que distraerse con este tipo de instalaciones. Está en la nube y continuamente se está actualizando. Eso lo he vivido en estos meses. Dos, algo que también eh, me ha gustado mucho es que se puede ocupar con cualquier metodología de planeación estratégica. O sea, la forma en que definas tus planes estratégicos, en que definas si vas a usar una metodología de Balanced scorecard, o vas a ocuparla de OKRs, o vas a ocupar cualquier tipo de despliegue que necesites, es perfectamente flexible. Y eso es algo muy útil porque no obliga a, a las empresas a tener que seguir una metodología. Una vez que se define toda la parte de los objetivos, el manejo de indicadores y, y de proyectos también es muy flexible. Puedes nombrar los proyectos y puedes irte al nivel de detalle que quieras, ponerle los hitos, las fechas, comentarios de avance, y es muy fácil ir midiendo lo que vas haciendo. Y también puedes medir alrededor de los objetivos, desde luego, los KPIs, los indicadores eh, clave, lo mismo con la metodología que quieras, y es muy flexible para poder definir los rangos, la evaluación de cuándo va mal, cuándo va a regular, cuándo va bien, cuándo va excelente el indicador. Y algo muy interesante es que puedes ir viendo si los proyectos avanzan, no necesariamente va a pegarle al indicador esa es la hipótesis pero hay veces que avanza el proyecto desde acá está muy bien pero el indicador no y a veces pasa al revés que tenemos el indicador pero el proyecto no avanzó nos permite ir corroborando de una manera muy objetiva y muy práctica estas hipótesis iniciales que se hicieron en la planeación estratégica además permite ir monitoreando también los compromisos de cada uno de los colaboradores y puedes ligarlos a indicadores donde incluso te puede llevar a, dependiendo de tu sistema de, de evaluación de desempeño y de resultados, puedes ir haciendo las combinaciones para que las personas puedan tener información oportuna de cómo van y con un enfoque más de feed forward que necesitan hacer para poder eh, cambiar los resultados finales. Entonces yo, es una herramienta, alerta gerencial, que la recomiendo ampliamente. La estamos empezando ya a aplicar con, con varios de nuestros clientes eh, y vamos viendo un buen nivel de, de satisfacción. Incluso estas pruebas han ayudado a algunas adecuaciones para que pueda responder a más diversidad de empresas. Pues me tienen a sus órdenes, soy Ernesto y espero que tus comentarios les sirvan y les recomiendo, anímense a hacer una una prueba, unos tres meses, que vivan el proceso y van a ver cómo esto ayuda a alinear a las personas con los procesos y con la estrategia de la organización. Que tengan buen día. Hasta luego.